de un tema muy pero muy interesante que son las emociones en el embarazo una montaña rusa de emociones sí. torbellino diría un torbellino de hormonas <risa> moviéndose por todos lados sí sí sí sí por supuesto una bueno. mamá que está atravesando cambios a nivel físico que nunca experimentó en su vida no como mujer sí sí por supuesto no tan solo lo físico lo fisiológico sino tiene un rol fundamental esto de lo emocional uh -huh. como yo inicio esta gestación y para eso es importante y hemos traído a nuestra invitada para que nos aborde, por ejemplo, es normal sentirme angustiada. Uh -huh. Uh -huh. No es, eh, sí. Bueno, a ver, eh, primero que nada esto de todo lo que se siente, todos estos cambios, no solo neurohormonales, uh -huh. porque desde el momento cero que aparece el embarazo, nuestro cerebro empieza a duplicar las conexiones neuronales uh -huh. para poder conectarse y para poder desempeñar en nuevas funciones, ¿no? Entonces ya desde ese nuevo cambio de ese cerebro empiezan a, también a acompañarse cambios hormonales uh -huh. y si vamos también más al, a lo externo, también cambios corporales, físicos, claro. uh -huh. psíquicos y también sociales, ¿no? Porque desde ese primer momento, como yo digo siempre con mis pacientes, desde que se quedan embarazadas todo empieza a cambiar, uh -huh. es un antes y un después, ¿no? Quídate. Entonces sí. es como sumamente importante tener en cuenta esto de que no es nada más lo corporal, sino uh -huh. que también hay un psiquismo que va acompañando ese cuerpo que se ve atravesado sí, por, este por una embarazo. situación tan especial. Exacto. O sea que es normal que la mujer transite este tipo de situaciones o colapsos emocionales sí. y demás durante el periodo de embarazo. Sí, a ver, es esperable, uh -huh. eh, pero también tenemos que decir que también hay cosas que se pueden vivir, que se vive en la gran mayoría de, de los embarazos, pero también hay ciertas alertas y que no hay que naturalizar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo el tema de la tristeza, la angustia, eh, los cambios, las fluctuaciones emocionales son completamente esperables. Uh -huh. No solo por lo hormonal y este cerebro que se va adaptando y que va cambiando, Sino también eh, por una cuestión esto, psíquica, personal, uh -huh. de cambio de roles y, y de un mundo que, se va, que va a cambiar y que va a adaptarse a a, otra, a, otro, a un bebé, ¿no? A una uh -huh. demanda constante. Pero cuando ya predomina esa tristeza. Ya es un signo, Hay que preocuparnos. Exacto. Uh -huh. Sí. Cuando a ver, vamos a hacer una principal diferencia entre dos eh, patologías que se pueden uh -huh. dar. La primera diferencia es algo esperable y normal, que es lo que llamamos la tristeza posparto, uh -huh. que se da entre el 50 y el 80% de las puérperas y embarazadas también. Uh -huh. Se puede dar también en el, el embarazo. ¿Y cuál es la sensación que experimenta la mujer? ¿Qué siente en ese momento? Mira, eh, generalmente es esto de eh, una angustia repentina, uh -huh. cambios de humor fluctuantes, irritabilidad, el no... Saber cómo encarar ese rol. Claro, eh, no, una cosa era tenerlo en la panza, <risa> estaba cuidadito, protegido Estoy y igual. otra cosa es... Okay. Y de repente ya, esa demanda, ¿no? <risa> esa demanda no, claro. constante y en los primeros momentos donde no sabemos mucho sí, sí. cómo responder a esa uh -huh, demanda. Porque uh -huh. es un rol que también se va formando y que se va gestando. Y me imagino sí. sobre todo en la mamá primeriza Exacto. aparece más que nada esto, ¿no? esto de la incertidumbre y los uh -huh. miedos, sí. ¿no? De empezar sí. a criar a, a ese primer bebé. A ese primer bebé. Y, y sobre todo como para decir esto que dijiste la mamá primeriza. Hoy por hoy tenemos mucho acompañamiento, ¿sí? Uh -huh. Y sobre todo a veces la falta de información de esto que me está pasando. Venimos arrastrando mitos, como por ejemplo hablábamos con Noé, que bueno, ella fue una de mis pacientes en la preparación para el nacimiento. Uh -huh. y, y yo hago mucho hincapié con respecto a esto, a esto puntual, que es la lactancia, por ejemplo. Te tiene que doler hasta que se curta. El pezón duele hasta que se curta. Y esa información que yo trato de incorporar en esta pareja que yo preparo para este momento, que es el nacimiento de su bebé, no tiene que doler. Claro. Si duele, tengo que buscar ayuda de okay. gente que esté actualizada, preparada, ¿En el, cual? en el cual me pueda ayudar y yo pueda transitar ah. esa maternidad <coughs> con todas las herramientas para que no me pase esto de las emociones, que sí. son... Importante, ¿sí? Yo tengo también una mamá que me que está transitando el porperio, que lleva 10 días, y si la lactancia no se ha establecido, se suma más la culpa de decir que hago mal. La frustración, la frustración de estar fallando. Y sobre todo con esto de las maternidades reales uh -huh, que vivimos, uh -huh. las, las mujeres terrenales, por decirlo así, porque vivimos maternidades reales en donde aparecen uh -huh. todo este torbellino de emociones en el cual tenemos este acompañamiento primordial para que lo podamos disfrutar y no lo padezcamos. Eso es importante dejarlo bien en claro. Uh -huh. Cada profesional que acompaña en este proceso de transitar la gestación tiene su preparación para poder transitarlo y poder empezar a maternar y a paternar porque la figura del padre está muy presente. Sí, por supuesto. Decime sí. si no, no, sí, es sí. así. Uh -huh. Quizás venimos de épocas anteriores a donde era la mamá y el papá era más un padre proveedor, ¿no? Uh -huh. Ahora hay otra dinámica y está bueno también esto visibilizarlo. Uh -huh. Y esto también de la maternidad y la paternidad real, no tan uh -huh. idealizada como, bueno... Eh el mejor momento de tu vida en donde solo te va a importar, no, bueno, sí, es uno de los momentos más importantes, uh -huh. más hermosos, pero también es importante ese papá o, o esa pareja que acompaña, que sostiene, que también le cuesta un montón ubicarse, porque por yo siempre digo, por ahí la mamá tiene otra conexión, el papá tiene que ubicarse y generar uh -huh. ese vínculo, claro. ese rol desde otro lado, uh -huh. no sintiéndolo corporalmente, que <risa> psíquicamente poner uh -huh. el cuerpo es un montón, ¿no? Seguro. Entonces está bueno empezar como a visibilizar estas cosas y sí, que, que es habitual, que es común, vuelvo a lo que decíamos recién en relación a la angustia, sí puede suceder, pero sí. ya tenemos otras cuestiones de alarma que hay que ser muy cuidadosos para detectarlas a tiempo porque se termina haciendo mucho daño, si no, y termina perjudicando. Exactamente. Noelia. Me imagino, volviendo a esta parte de las emociones en las embarazadas, es algo que quizás recurrente o que escuchamos mucho, por así estamos ajenos al tema, que es la depresión posparto sí, como sí. una patología, un momento sí. que es muy recurrente, no frecuente en las mujeres que acaban de ser mamás. ¿De qué se trata? ¿Es tan uh -huh. común como se escucha? Bueno, la depresión posparto es lo que yo decía, eh, la gravedad, digamos, sí. no donde ya los síntomas están totalmente... Eh, Disparados, uh -huh. Es un trastorno del estado de ánimo uh -huh. que se da en relación eh, entre un 20 y un 15% de las mujeres y eh, ya empieza a ser todo mucho más profundo. Hay un desborde emocional, hay una dificultad en el vínculo con el bebé, uh -huh. hay una dificultad en la conexión, eh, por momentos hay pérdida de conciencia o, o de contacto con la realidad... Los síntomas de alarma son, por ejemplo, el no querer vincularse con el bebé, no querer asistirlo, aislarse, no responder a ese llamado. Cuando el bebé más te necesita. Exacto. Por eso. Entonces, por eso digo que es alarma, claro. porque uh -huh. si uno empieza a observar, eh, se da cuenta de estas claro, cosas. Claro. El no querer comer, el no querer salir de la cama. De por sí hablemos de que con la llegada de un bebé lo que primeramente se altera es el sueño y la, la alimentación, sí, ¿no? Lógico, que lógico. son las dos funciones básicas que eh, promueven todo nuestro organismo. Entonces, si encima se, se van sucediendo un montón de cosas que van desencadenando, ¿no? Este, este eh, desborde y este, el sentirse muy sola, ese es uno sí, sí. de los factores principales de protección, ¿no? No dejar a la mamá tan sola, uh -huh. tan aislada. Entonces, empieza todo a complejizarse uh -huh. más. Y el tema de la depresión posparto es muy grave, realmente. Es sí, claro. importante para la mujer tener una red de contención, ¿no? A la hora de, de ser mamá. Eh, un acompañamiento en el embarazo, ya sea de su pareja, de su familia, pero también de profesionales, ¿no? Claro que, sí. que pasito a pasito vayan teniendo ese seguimiento para no sentirse solas, principalmente, para no... Eh, Caer en una situación en la que puede ser grave Pero también para no dejar de ser mujeres ¿no? Porque muchas mujeres pasan a ser mamás Y esa sí, mamá. que eran antes sí, Esa que le encantaba Ir a, a pintura Esa sí. que le gustaba hacer un deporte Chau, desapareció, sí, de se fue Y qué injusto no, para, sí. para la mujer Que, que quiere seguir con, con sus cosas Con sus vínculos sociales uh -huh. y demás Y que de un día para el otro lamentablemente tiene que resignar todo Está perfecto, priorizada Ese bebé que llegó Pero también no dejar que, que mueran esas cosas que, que, que la hacen sentir viva en el día a día, por decirlo no, de alguna forma. No, seguro y claramente tener, digamos, esta esta visualización precoz sobre todo en el entorno de la familia, que por más que sea por decirlo así eh, siempre a lo mejor está el papá en un porcentaje muy alto no uh -huh. y está, cumple este rol pasivo siempre digo, el que cumple el rol pasivo es el que acompaña contiene y sostiene a esa mamá el rol activo es Todas las manifestaciones que va a tener uh -huh. esa mamá, que es lo corporal, lo emocional. Pero detectar esto precoz, vos fíjate que nosotros yo, en la maternidad donde trabajo a veces detectamos estas situaciones de la no conexión, de no querer darle de mamar. Uh -huh. Entonces nos siembra una alarma al equipo de salud para decir, esta mamá no se puede ir hasta que no tenga su consulta con la psicóloga claro. de la maternidad sí. para no llevarnos... ...en un futuro con algo mayor como nos están claro, eh, diciendo sí, sí. Noelia, ¿sí? Uh -huh. Y lo importante es que decir que ante esto y ante la angustia... ...la angustia se puede trabajar y por eso existen excelentes profesionales... ...que nos pueden ayudar, Por supuesto. eso es primordial, no se tienen que encerrar... ...en decir, me está sucediendo esto y soy la única, no, hay un montón... ...que nos pasa lo mismo y todas las que hemos transitado la maternidad... ...nos surgen un montón de, de, de dudas... Uh -huh. yo estoy en la, en la maternidad yo siempre les digo dos días estoy en la maternidad tengo un problema con el bebé llamo a Neo alguien me ayuda uh -huh. pero el tercer día abro la puerta de mi casa tengo sí. el tesoro más preciado en mis brazos uh -huh. que es mi bebé mi marido está al lado que por ahí no entiende <risa> mis emociones se <risa> ríe <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> sí. porque le da el pasado sí. el bebé el lenguaje que tiene es la comunicación es el llanto Tal cual. entonces yo digo ¿Qué hago? Sí. ¿Qué hice claro. claro sí. Entonces, ¿qué saber? Y como mensaje que la maternidad se transita paso a paso. Uh -huh. Y que no hay nadie que se sepa todos los tips y sepa todo. No existe la mamá perfecta. No, no. somos mamás reales. 100%. Y aprendemos a transitar esta maternidad, este periodo de maternar, que cuando uno lo establece es maravilloso. Yo siempre digo que esta etapa del puerperio, lo repito, en la preparación del nacimiento uno vive entre el amor y el dolor. Uh -huh. Porque conoce un amor que no te lo da nadie, ¿sí? el amor noble y puro que dan los hijos, sí. decime, sino, y entre el dolor, porque siente mucha, mucho dolor de decir qué hago bien, qué hago mal, y cuál es lo que hacemos las mujeres, nos culpamos. La Imposible. culpa de decir, claro. mira, la, a mi amiga le va a hablar bárbaro y yo, porque esto es... Nos comparamos. Sí, claro. Entonces, ¿qué es importante? Que esto se puede trabajar, esto puedo tener un acompañamiento, y no quiere decir que, Necesito una psicóloga porque no lo pueda resolver. Uh -huh. Si no, me va a acompañar, ¿no? que no sea capaz de ser mamá. Eso es como mensaje interesante para todas las mamás que están transitando las gestaciones y que nos Segura. están escuchando.